es que dicen cuatro. Ok. <risa> Mira, caña. Necesito que alguien me ah, controle. El... ¿Se puede decir tacos o ya <risa> está Ah, sí, ya sí, man, está. No sí, todavía, todavía no está <risa> estamos. Es una cosa que no se puede decir. Ya estamos, acá, ya estamos. ¿Eviten la palabra? Sí, está ahí. Está ahí. <risa> ¿Cómo? ¿Cuándo? Nadie diga cocaína. Todavía no estamos. No, no. La palabra, no. Es Yo no sé. <risa> <risa> <risa> <risa> La no, panera está ahí. ¡Listo! ¡Estamos! Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah. Buena mamá. Gente que está aquí... ¡Hola! ¡Epa! ¿Qué pasa? ¿Qué hacemos por ahí? ¡Qué ¡A lo mejor nadie! ¡Pero bueno! No, como si no hubiera nadie. Nosotros ensayando. La idea, la idea es hacer un ensayo como si vosotros no estuvierais ahí, como lo más normal del mundo. Exactamente. Y ya está. Y no hay más. Y, y así está mejor. la verdad. perico ya marchó? Sí. <risa> Por solo noventa y te ofrezco la felicidad la la felicidad, la felicidad, la felicidad Para que no incómodos plazos, no te has de preocupar. Marca el número y compra. Y si no estás satisfecho, te devolvemos el dinero. Pero no te la letra pequeña. Una cosa. Dime tu niño, me estás mirando intrigadamente. No, que me acordé ahora, que, que estuve leyendo el periódico hoy. ¿eh? Con Charlie Parker, el saxofonista. Eh, no me acuerdo quién era ese, de verdad. Era, el era un Ese Charlie Parker. Sol, yo veo. Bueno. No. Uh, What does Vienen a buscar trabajo a ti. Gracias. Sí. Sí. Gasolina, caballeros. Sí, claro, sí, claro. ¿Hasta sí, cuándo? No y así matamos cualquier infección que quiera llegar a nosotros. Mira. Que, que baile, que baile. Concierto. <risa> Concierto contra el coronavirus. No papado, tomarrón Y mira eh, una solución para Y llama a, a tu compañía, amigo ¿sí? Perico. Que te <risa> Se porta mal el muchacho, pero lo queremos, lo queremos. Vale, pues un La banda es toda tuya. La banda es toda mía. Pero, joder, no sé qué hacer con ella. Que me dice aquí la compañera que presenta la banda. Y ya no te acuerdas de los nombres, quieres que te los diste ¿Cómo te llamabas tú? Eh, ni yo me acuerdo muchacho, ¿qué te voy a decir? Voy a decir? Milena, no. creo que se llamaba Milena Milena... Bueno, de caballero sí se acuerda, ¿no? Que era caballero, como el baño, como el baño El baño de los caballeros, ah. el baño de los caballeros. En fin, un gran aplauso para Ileana, caballero Que está aquí un aplauso desde las casas de Bravo López desde España, España, oh, perdón, por lo de España, de sí. Detrás tenemos de Venezuela, este, ¿cómo te llamas? Rafael la Rafaela, ¿no? Rafael la Rafaela. Rafaelito, ponle sabor a esto. El bajo, el bajo, el bajo, es muy importante el bajo. Vamos a, a que se escuche el bajo, que se el bajo. Pues este señor que toca también el bajo se llama Luis. Robles desde México, Ciudad de México, un aplauso. Después el señor que tiene el pelo así como rapado, ese Gustavo Martínez desde Colombia. Y Costa Rica viene representada por Sergio Chavarría. Al... Que cuevas en el saxofón uh, aldo. de que no debemos. Sí. Y yo no me acuerdo de mi nombre, pero sé que vengo de Mongolia. Un aplauso para, para el. Ay mi madre ratón, ¿dónde sí, sí. se va a el ratón ahora caballero? Pero tenemos peticiones, tenemos peticiones. No hay peticiones. Sí, hombre. No no hay peticiones. No, vale, hay no hay no, bate, bate, bate. <risa> Estaba empezando ya el bajo. Vamos a respetar al bajista. De su hija. Que <risa> es un gran. Ah, y a Cuba. ¡Ja, <risa> Ladies and gentlemen, nuestra compañera Ileana Caballero desde Cuba nos va a cantar el ratón un tema de Cheo Feliciano. Un tema representativo de la música latina. Ay, mi madre, cómo se puesto este muchacho ahora mismo. ¡Gracias! tiene que echar a correr esto sí es serio mi hermano el lío que se va a armar cuando mi gatico se va y es muy cierta la razón que el que a su gata le dice ay caballero es un chico, Nosotros, eh, un aplauso para ti. ¡Gracias, Betelita! Lo tengo al revés y hasta la Gracias. próxima.